el contraste de cómo he percibido el, el impacto del cambio climático en estos dos ecosistemas tan diferentes, pero que fungen una misma función en el sistema planetario. En el caso del Ártico, pude visitar durante 10 años, todos los años, haciendo expediciones en barcos, poniendo mis instrumentos y retirándolos y analizando los datos. Entonces yo siempre digo que yo fui al Ártico a medir cómo estaba cambiando. Mientras que mi experiencia en Antártica fue diferente porque fue una expedición de liderazgo de mujeres científicas en el cual pasamos un mes eh, explorando la península Antártica, visitando las estaciones científicas y pues conociendo del cambio climático a partir de la información que los científicos que han vivido ahí durante años, durante décadas nos, nos proporcionaban eh, información. Entonces yo digo que fui a la Antártica para que la Antártica me cambiara a mí. Eh, ha sido un contraste interesante porque en el caso del Ártico como cada año teníamos que eh, programar nuestra expedición y nuestros barcos, empecé a notar a lo largo de esos 10 años que teníamos que programar la temporada más temprano porque el hielo se abría más temprano, se derrotía y ya era navegable, entonces podíamos programar, empezamos programando en septiembre y ya para el final de mis 10 años estábamos viajando en agosto. Entonces en eso se manifestó el cambio climático en el sentido de que se abría el hielo más temprano, se cerraba el hielo mucho más tarde en el otoño, eh, mientras que en Antártica eh, los impactos que te puedo contar es lo que nos decía estos científicos de cuánto han retrocedido los glaciares, de cuánto han perdido las poblaciones de pingüinos porque el, el, el alimento ya no está ahí, sus fuentes de alimento ya no están ahí. Entonces es tal vez una, una historia más indirecta en el caso de la Antártica mientras que en el Ártico definitivamente yo sentí los impactos. Que la sesión que acaba de culminar justamente en el Congreso Futuro eh, se llamaba Visibilizar, porque cuando pensamos en el tema de la contaminación acústica es un tema que como no es visible, no es como el plástico, como la contaminación por petróleo, o derrame de petróleo entonces como no es visible, está muy lejos del imaginario colectivo, está muy lejos de que pensemos en eso como un problema eh, y sin embargo tiene todo que ver con nuestros patrones de consumo, de compras, de cosas que vienen de otras partes del mundo, o nuestros patrones de consumo de energía, de cuánto, como eh, combustible fósil se extrae de las profundidades del mar, así que definitivamente tenemos mucho que ver con ese problema. Eh, como decías, las especies marinas sufren impactos, en algunos casos son impactos directos, cuando la fuente de sonido como las, las explosiones de sonares están muy cerca de los individuos, se les puede romper los tímpanos, pueden sentir eh, impactos fisiológicos que los dejan sordos o en algunos casos muertos, eh, pero también estamos viendo que a lo largo de largas escalas de tiempo, de mucho tiempo, este ruido submarino se manifiesta como, como en cualquier fiesta o cualquier bar cuando uno va, que el ruido está muy alto, que no te puedes comunicar y que entonces empieza a haber problemas entre las eh, especies, entre las, eh, los individuos que no se ponen de acuerdo para encontrarse en las zonas de reproducción o que la cría no puede escuchar las instrucciones de su madre y que poco a poco es va teniendo eh, consecuencias a nivel de toda la población. No tenemos que ir a tan lejos en el tiempo, viajar tan lejos en el tiempo para recordar cómo hace 100 años muchas de las poblaciones de ballenas fueron casi erradicadas o extintas eh, por la caza comercial eh, descontrolada. Entonces es muy lamentable que un país decida salirse de la Comisión Ballenera Internacional y, y dejar la mesa en la cual se negocian este tipo de tratados eh, para simplemente eh, volver a esas prácticas en sus aguas eh, territoriales. Entonces eso es un gran problema y la comunidad internacional quisiera que Japón se vuelva a acercar y que esté dispuesto a, a negociar y a entablar discusiones para buscar otro tipo de, de, de arreglos y de acuerdos, eh, pero por supuesto que nos preocupa porque ya hemos pasado por ahí, ya sabemos que estas poblaciones son altamente sensibles y que Hace tan solo un par de semanas se hizo un estudio de cuál es el valor, cuánto vale una ballena viva. Y, y se encontró que la función que cumple una ballena en secuestrar carbono es, es, vale lo mismo que miles de árboles. ¿Y cómo, cómo se logra esto? Es muy simpático porque es cuando la ballena defeca ese montón de nutrientes que tiran en el agua de pronto generan una gran fluorescencia de, de fitoplancton de, de y ese plancton a la hora de hacer eh, fotosíntesis empieza a absorber muchísimo carbono entonces es una de las maneras en las cuales se secuestra carbono a partir de simplemente la, el funcionamiento de, de estos ecosistemas de una manera saludable así que necesitamos las ballenas porque no solo porque son animales que son carismáticos que son inteligentes sino que además están sirviendo una gran función en regular nuestro clima. Fue muy emocionante eh, cuando recibí la noticia de que Chile había decidido llamar a esta Copa 25 la Copa Azul y pues poner el foco de atención de nuevo en los océanos como parte del de sistema integral del clima del planeta. Así que agradecemos a todos los que estudiamos el océano, agradecemos muchísimo que, ese, que esa atención se haya volcado este año o el año anterior a, hacia los océanos. Eh, y en el año 2020, China, como mencionas, va a ser un gran actor eh, sobre el cual va a haber muchísima presión porque ellos van a ser los anfitriones de la COP15 de la, COP 15 de, de la eh, Convención de Biodiversidad en la cual se van a acordar nuevos, nuevas metas y nuevos objetivos eh, ya que los, las metas de Aichi que habían sido puestas en el año 2011 eh, pues no se, no se lograron eh, cumplir. Entonces estamos llegando al punto que ya es irreversible que si no protegemos la biodiversidad, si no protegemos el océano no hay manera de que vamos a llegar a las metas de clima que nos propusimos en el Acuerdo de París. Esto es un solo sistema y manejarlo en convenciones separadas y creer que son temas independientes es completamente iluso y si no hablamos de estos temas de una manera integrada, pues no vamos a llegar ni a los acuerdos de clima, ni a los acuerdos de biodiversidad, ni a los de océanos.